Enséñale al cerebro quién manda. ¿Quién manda aquí, ¿El cerebro o yo? A ver, vamos a, a, a ver cómo, cómo hacemos esto. Entonces, eh, hoy, eh, la mejor estrategia para tener disciplina en el día número 13 del reto de 45 días, donde nos estamos preguntando cómo... Eh, Tener disciplina con dominio propio. Mm. Ahora ya estamos acá en vivo. Estamos en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. en vivo, La mejor estrategia para tener disciplina. Enséñale a tu cerebro quién manda. Vamos a, a, a, a educar a este cerebro. Vamos a, a mostrarle al cerebro que aquí las que mandamos somos nosotras. Que nosotras somos el jinete, que nosotras somos las que llevamos el control y que el cerebro de nosotras no hace lo que se le da la gana tiene que tener un orden en la vida y las cosas no son así porque sí ¿ok? entonces eh, te voy a dar la mejor estrategia sí, la mejor estrategia te la daré hoy aquí en este gran evento <risa> bueno espero que espero que que estés acá eh, sé que sé que muchas veces eh, no están en vivo y en directo pero sé que estás viendo este video en tu presente en tu ahora y pues eh, este es el gran el gran el gran momento que tenemos para hacerlo mm. Oh, sí, es el día número, el día número 13, mujeres, eh, donde estamos trabajando. Bueno, ¿cuál es la mejor estrategia, Mara Imelda, para nosotros tener disciplina? Mire, una de las cosas que eh, he aprendido eh, para tener disciplina es, escríbame esto, por favor, que es muy importante... Fuera de la vista, fuera de mi mente, escríbame eso, fuera de la vista, fuera de la mente, aquí te lo voy a escribir, ¿cómo hago yo para tener fuerza de voluntad?, ¿cómo hago yo para tener autocontrol?, ¿cómo hago yo para tener dominio propio?, Hombre, entendiendo a mi cerebro, aprendiendo que todo entra por los ojos, todo entra por los ojos, entonces si a mí me ponen un helado, si me ponen una chocolatina, eh, si me ponen, ay, me dio, oh, voy a traer, espérenme un momentico que voy a traer una chocolatina. Este, miren esta, esta, esta chocolatina. Eh, esto es un, un detallito que voy a regalar porque les voy a dar secreticos. Muchachas, ustedes quieren que yo les dé secretos, secretos para enamorar a alguien. Secretos. ¿Cuál es la mejor estrategia para tú enamorar a alguien? Regálale un chocolate. ¿Y por qué? ¿Por qué regalarle un chocolate a alguien en agradecimiento a algo? Wow, porque esto es una verdadera tentación. Esto es una tentación. Pero entonces, como son tan ricos, como son tan deliciosos, el cerebro apenas ve un chocolate le dan unas ganas de comérselo, que dan, oh my god, pero yo tengo dominio propio. Sí, mi amor, y yo tengo mucha fuerza de voluntad. Sí, mi amor, pero no los ponga al frente de sus ojos. Porque ya lo hablamos, ya lo dijimos. Tienes que verte los videos anteriores. Aquí están todos los videos. Estamos en un reto de 45 días, donde todos los días estamos aprendiendo un, una milésima. Estamos teniendo un nuevo conocimiento, y cada nuevo conocimiento nos abre nuevas puertas, nos pone la mira en las cosas diferentes, y entonces nosotras vamos a ir entendiendo que no se trata de que tenemos que tener fuerza de voluntad, pero es que porque lo pone al frente. ¿Cuál es la mejor estrategia? Fuera de mi vista. Aléjate, Satanás. No te quiero ver. Ah, pero es que esto es Satanás. Bueno, esa es una manera y es una expresión que yo amo profundamente y que yo tengo ese seguido. Yo soy una seguidora de Dios, de Cristo. Y, y me encanta porque él lo dijo. Él lo dijo. Ah, él lo dijo. Quítate delante de mí, Satanás. O sea, no me tientes. Tenemos un mal concepto de que es Satanás. Y tenemos un mal concepto de qué es eh, el tropiezo y cómo funciona el cerebro. Y entonces, cómo yo relaciono lo que aprendo de, de, eso lo dice en Mateo 16, 23. No me lo inventé yo. Yo lo estoy aprendiendo pero también estoy entendiendo cómo funciona el cerebro. Y entonces, si mi cerebro ve el azúcar y es algo biológico, es parte de la biología cómo funciona el cerebro y por qué al cerebro le gustan los chocolates y qué es lo que pasa cuando nosotros comemos chocolate. El chocolate es bueno para que nos dé energía y nuestros antepasados sabían y era algo biológico, donde tú, tú comes chocolate y eso te da energía vital, eso te da poder, the power el, el, el super chocolate, y entonces el chocolate, cuando mm, tú tienes azúcar en tu boca, la lengua genera unas, unos neurotransmisores, genera como un placer, como un gusto, y entonces eso es bueno, para tu cuerpo, y a él le gusta, y genera eh, neurotransmisores como endorfinas, eh, genera neurotransmisores que te dan energía. ¿El chocolate es malo o es bueno? No se trata de eso, se trata de que si a mí me gusta el dulce, y es el dulce, el chocolate, es adictivo de por sí, porque nosotros tenemos en la lengua unas pupilas que el chocolate se derrite en nuestra boca y nos hace unas cosas muy ricas en el cuerpo, y el sistema de recompensa de nosotros se activa porque a él le encanta el chocolate, le gusta el dulce. Entonces, quítate delante de mis Satanás. pero no me lo pongan frente porque entonces me estás tentando todo el día. Es como si yo es un drogadito a no sé, a cualquier tipo de droga y le ponen todo el día, o sea, eh, póngame agua. Imagínate que yo en lugar de agua Llenara esto de vino, alcohol, no la hay, sino de alcohol, que esto fuera aguardiente o fuera cualquier tipo de licor. Y al mínimo esfuerzo, yo lo tengo a mi vista, yo ya sería alcohólica. Y entonces el alcohol, me lo estoy tomando y cuando va, voy, el, el alcohol va cambiando la neuroquímica del cerebro, voy perdiendo el sano juicio, y entonces al final de acá resulto hablando borracha, sin saber ni qué, estoy coordinando las ideas, y entonces voy a perder el sano juicio, porque es muy importante que entiendas algo que estoy apenas aprendiendo, muchachas, yo estoy apenas aprendiendo, yo soy una bebé en este mundo de entender cómo funciona la disciplina y cómo funciona el dominio propio. Apenas estoy como cuando uno dice, oh my God, me, está, me están cayendo los 20, yo, yo, yo, yo antes no lo entendía y, y, y, y, y me emociona y me encanta y por eso lo comparto contigo, porque yo no me puedo quedar con esta eh, emoción y aquí en este momento estoy muy contenta y estoy generando eh, dopamina, pero esta es una manera de generar neurotransmisores que me dan felicidad, que me dan alegría, y que me dan gratificación inmediata, pero yo ya cambié el chocolate por buscar estrategias que me agraden. Entonces, vamos a ir recibiendo. A Quítate delante de mí. Cualquier tentación, quítala delante de ti. Esa es la primera. La estrategia más bacana. Ahí, si, si yo no tengo aquí alcohol y tengo agua, ¿qué tomo? Agua. Si aquí en lugar de este café, pongo un té, ¿qué tomo? Eh. Si aquí en lugar de ver este libro y este aprendizaje, y estoy aprendiendo la mejor estrategia para tener disciplina, y me estoy educando en lugar de ver, eh, no sé, cosas como ver matar a alguien, eh, robos, secuestros, enfermedades, o sea, yo elijo, y yo controlo, que quiero y que no quiero, y entonces la gratificación inmediata de este querer, mm, es que biológicamente la carne es débil, biológicamente, neuroquímicamente, como usted quiera le ponen un chocolate y qué mujer no se quiere comer un chocolate, por eso es que los hombres nos regalan chocolate. Y si usted le quiere caer bien a alguien, estos son secretos y estas son estrategias que eh, lo dice la neurociencia, regálele un chocolate. Y si usted está en un estado de, de estrés y se come un chocolate, esto le baja el estrés, pero hay que saber cuáles son los momentos para hacerlo entonces hay unas estrategias que dicen mejor dos para después eso es una demora a la gratificación entonces yo no estoy diciendo que es que el chocolate es malo no lo que pasa es que yo me lo voy a regalar cuando cumpla ciertos compromisos y lo voy a tomar como una recompensa a nivel de o sea, que uno puede mmm, trabajar como, como cuando uno está educando a un niño. Sí, a los niños también hay que educarlos y decirles fuera de la vista, fuera de la mente. ¿Qué tengo que hacer? Regular voluntariamente la atención. Esa es otra estrategia. Este es otro tip, te voy a regalar tres tips hoy. Y, y de esa manera también puedes educar a tus niños. Y de esa manera tú tienes una niña dentro de ti que es indisciplinada, que no tiene dominio propio, porque la naturaleza es que es muy importante que entiendas que hay una naturaleza humana que es tentada y todo entra por los ojos. Y eso no es bueno ni es malo, simplemente es así. Yo soy tentada por los ojos. Si veo un helado, me lo quiero comer. Si veo algo, eh, un, a, mí, a mí me criaron comiendo chicharrón, me criaron comiendo buñuelo, a mí me criaron comiendo eh, cosas fritas... A mí me criaron comiéndome unas empanadas fritas... ¡Ay, qué cosa tan rica! A mí no me criaron con, con, comiendo manzana... Yo, yo pues me como una manzana porque mi Dios es muy grande... en eh, ni la compro! <risa> ¡Ah, no, no! ¡Sí, ya! Compré unas uvas... Y compré cosas porque lo estoy haciendo conscientemente... Pero en mi inconsciente, yo quiero comprar. Si usted me dice, Marimeldo, ¿usted quiere una manzana o quiere un chicharrón? Usted me pone una manzana y me pone un chicharrón y adivine yo qué me como. La dejo que adivine. Usted no crea que yo me come la manzana. Uh -uh. Usted me pone a mí un buñuelo. Que a mí me criaron con buñuelo. Buñuelo es, una, es un, algo que es como de maíz y le echan... Ay, eso es tan rico. Y, y, mi, y mi hijo hasta le echa azúcar. Le ponen un buñuelo y le ponen una ensalada. Yo como el buñuelo. O sea, es que la, la naturaleza humana... Es más, yo le pongo a mía... La, la, eh, le puedo dejar una lechuga ahí... Y, y, y mía no se come la lechuga, pero si le de un pedazo de carne, se come la carne. Es una naturaleza. Y nosotros tenemos que entender que tenemos una naturaleza que es humana. La Biblia lo dice como naturaleza pecaminosa. Pero si lo hablamos desde la neurociencia, es una naturaleza eh, humana. Es una, es una, es una neurobiología humana del cerebro y nosotros estamos diseñados para poder sobrevivir y esas esos, eh, necesidad de comer y del dulce y todo eso son productos que son necesarios para nosotros vivir de acuerdo a la cultura que cada uno pudo tener cuando era niño, porque cada uno se educó de manera diferente. entonces nuestro cerebro tiene neuroplasticidad y como el cerebro tiene neuroplasticidad que eso lo estamos aprendiendo. Mmm, ay, ¿Dónde está mi libro? A ver, acá. Eso lo estamos aprendiendo en este libro que se llama Todo es posible. Inventa tu futuro porque yo Sinceramente, yo no entendía muchas cosas y yo dije, no sabe qué, Marimelda? póngase a estudiar. Nosotros tenemos tres cerebros. Y aquí quiero que sepas una cosa. El cerebro reptiliano, que es el cerebro instintivo o de supervivencia, es el que toma acción. Es el que le traen un... Entonces, eh, eh, eh, miren pues, vamos a, a, a, es que yo no sé si me está escuchando, me gustaría saber si está acá. Eh, ay, Me hace una falta un, cuando están en vivo, mujeres, necesito que estén en vivo. Pero no importa, yo voy a hacer de cuenta que están en vivo, que ¿ok? yo voy a, a, a, a buscarme la, la forma. Pero cuando estés viendo el video me contestas, listo. Porque así me motivo a saber que estás ahí conmigo. Y no importa en qué momento vas a ver el video, por favor, me escribes y me contestas, que luego yo te voy a leer. Entonces, vean, tenemos tres cerebros. Tenemos un cerebro que es reptiliano, así se llama. Tenemos otro que se llama límbico y tenemos otro que se llama racional. Entonces nosotros tenemos tres cerebros. Una de las mitos, que esto lo he aprendido estudiando neurólogos, como el doctor Calisto, que tiene eh, unos libros muy interesantes, el doctor Calisto González, amo ese doctor, él es neurocientífico y enseña eh, muy lindo todo lo que es de la neurociencia, y soy una seguidora del de, de doctor mm. Ay, le voy a decir, por aquí me están preguntando, Marimelda, díganos, ¿a quién usted sigue? <risa> seguidora de Dios, seguidora de Cristo Jesús, porque ese, ese me ayuda, pero a nivel neurocientífico sigo a un doctor que se llama, este doctor, a ver, este doctor, ¿cómo se llama? Este es otro que sigo, pero en un momentico, eh... Están eh, Stanislaw Bacharach ese nombre está raro pero también lo sigo mm, el punto es que ellos eh, ha, ha, hay muchos mitos en el, del cerebro y eh, el cerebro actúa o actúa el reptiliano o actúa el límbico o actúa el racional, pero no actúan los tres al mismo tiempo. Por eso es que cuando le dicen a uno, respire profundo, quítelo de su vista, porque si yo lo tengo al frente, el primero que actúa, ¿cómo se llama? El instintivo. El que tira la mano. ¿Por qué? Porque... Esto entra por los ojos y de una vez manda una señal al instinto, al cerebro de supervivencia y él sabe a nivel de memorias ancestrales que el chocolate es muy bueno para que le dé energía y pueda estar eh, defendiéndose de todas las dificultades de las cosas que él vivía. Entonces... Este es el instinto, pero hay otro que es el cerebro, cuando yo respiro, puedo mirar y decir, no, yo no estoy en la selva, pero entonces tiene que quitarlo del frente, porque a toda hora no le puedes decir al cerebro, eh, eh, no, no, no, no, no, no, o sea, no no exagere tampoco, no exagere tampoco porque la fuerza de voluntad es mucha, pero si lo pone al frente, al frente, al frente, no pues, sí, o sea, cualquiera dice que no, o sea, la fuerza de voluntad también tiene un momento donde dice ya no me soporto más, ya me lo voy a comer. Entonces ¿Sí? no podemos jugar tampoco con la fuerza de voluntad, el dominio propio, porque yo sé que todo lo puedo. No, no, no, espera un momentico, hay técnicas y hay estrategias. Por eso Jesús le dijo, quítate delante de mí Satanás, porque tú no tienes puesto la mira en las cosas de Dios. Y hoy, te lo juro, estoy apenas aprendiendo. Entonces resulta que como el reptiliano es el cerebro instintivo o de supervivencia, y él es el primero que toma la acción. Entonces él ahí mismo quiere el chocolate, y se lo quiere comer así como, un, como loco. Pero luego viene el humano en su inteligencia divina, y quiero darte otra palabra que entendí hoy, que es la primera vez que la entiendo. Dice que solamente o actúa el reptiliano, o actúa el límbico, o actúa el racional. Los tres no pueden actuar. No lo digo yo, lo dice la neurociencia. O actúa uno o actúa el otro. Inmediatamente a que usted respira, oxigena. Sus neuronas le da unos truquitos aquí, le da unos y exhala las toxinas. Usted ya está entrando al cerebro humano. Usted ya está entrando al, cere al cerebro, a la mente prefrontal. Usted ya está oxigenando sus neuronas. Usted ya está entrando al cerebro donde está la mente humana, donde está, para mí, vuelvo y te digo, donde está Dios, dónde están las neuronas de Dios, donde están las neuronas del humano. Para llegar a Dios, yo tengo que aprender a ser humana, no puedo ser un animal, tengo que aprender a ser humano, tengo que aprender a, a respirar, a tener el soplo de vida para que el Espíritu Santo de, de Dios entre en mi vida y pueda respirar el Espíritu Santo porque el Espíritu es fuerte pero la carne es débil y los dos no pueden sobrevivir o sea, los dos no pueden mandar al mismo tiempo o manda uno o manda el otro pero no pueden mandar los dos y me ofusqué lo estoy entendiendo viviana qué rico que estuvieras acá viviana quiero que estés acá y que me digas marimelda me cayó el 20 no pueden operar los dos al mismo tiempo está comprobado científicamente lo dicen los neurocientíficos más sofisticados que hay hoy aquí en, en investigaciones en universidades Opera uno, opera el otro, no operan los dos, por eso es que te dicen, respire profundo. Un respire. Porque usted tiene un ataque de pánico, tiene un ataque de miedo, tiene un ataque de alguna cosa, respire, tome agua. Ponga su mirada. Me eres, me eres tropiezo, me eres tropiezo, fuera de mi mente, fuera de mi vista, me eres tropiezo, lo pongo a otro lado, y pongo mi atención, porque no tienes la mira en las cosas de Dios, y es que la mira en las cosas de Dios, cambia la mente, y me voy para la mente donde está la mente de Dios, que es la mente donde está, ay Dios mío, cómo lo explico, es como la mente donde está esa fuerza, ese soplo, ese espíritu, ese, ese, ese que tiene el poder, y entonces me cambio de mente, cambio de de, de, de esta parte reptiliana memorias ancestrales de supervivencia, de instinto, y me convierto en una persona más racional y puedo eliminar los picos de dopamina, porque la dopamina que me genera esta adicción... Me tapa el área del razonamiento, de la lógica, de la prudencia, del entendimiento, del razonamiento, del, del, de la lucidez, de la prudencia, del control, de la voluntad, del de dominio propio, porque eso es fruto del Espíritu Santo. O sea, ¿sí? es fruto de una persona educada, del humano. Que es el que se autocontrola autorregula sabe respirar se sienta bien y hace toda la ceremonia que necesita hacer y sonríe y tiene mucho control de sí misma muchas gracias es usted muy amable Sí. no Gracias, eh, prefiero dos más tarde que uno. Gracias, porque yo soy educada y sé que esto se llama gratificación inmediata y yo prefiero dos más tarde que uno ya. Esa es otra estrategia. Gracias, prefiero un viaje a las Bahamas, prefiero un viaje a Cartagena que gastarme esta es otra estrategia. No voy a comprar esos zapatos que vi allá que ni... Las he visto y las conozco. Vamos a la tienda a comprar una leche y resultan comprando una cantidad de cosas que no necesitan. Van a mercar con hambre y se compran todo lo que no estaba en la lista de mercado. Y cuando van a pagar, no las alcanza para lo que iban a comprar. No sé si a ti te ha pasado. A mí sí, yo me conozco. Entonces, esa, esa, esa, esta... Ay, me dieron ganas de un café. No, pero mejor. La gratificación inmediata... Entras a una tienda y ves el helado y te gastas un dólar. ¿Y qué tal si guardo este dólar y me voy de vacaciones? Prefiero las vacaciones, voy al futuro, miro el futuro y yo prefiero unas vacaciones que gastarme un dólar comiéndome un helado. Vuelve la gratificación inmediata y me dan unas ganas de comprarme. Uy, uy, esos zapatos tan lindos. Pero si tengo, no tengo ni siquiera espacio en el, en, en, en, en el closet para poner zapatos y te querés comprar unos zapatos. Vos tenés muchos zapatos. Ay, pero es que esos están lindos. Y mira, están en promoción. Mira, ah, dos por cinco. No, pues puedo llevar dos pero usted lo necesita, y por qué no mejor este dólar me voy para Cartagena ahorita en mayo, será que me voy para Cartagena, entonces me voy para Cartagena o compro los tenis, mejor me voy para Cartagena, Mira que, ay no ve, ay no, no, no, no, imagínate que eso, hay una blusa hermosa, divina, que salieron ahora eh, en primavera, oh my God, qué belleza, y están en promoción también a 3 por uno. Pero si yo tengo tantas blusas en la casa, ¿por qué primero no regala, vaya, vaya haga una cajita. De toda la ropa que usted no usa, ni va a usar en este verano, que va a llegar ya el verano, estamos próximos a llegar el verano, tome toda la ropita, métala en una caja, la regala y luego que vacíe el, el, el, el, el closer compra la ropita. Ay, no, pero ¿a qué hora yo voy a hacer esa caja? ¿Y, ¿Y a qué hora mando todo eso? Ay, no, no. Entonces, ¡no compre! Yo no entiendo cuál es el afán de comprar. Mejor ahorrelo para que se vaya para Cartagena en mayo. Ay, no, no, no, pero es que mira que... Ay, tengo un hambre. Ay, no, y qué pereza cocinar. Ay, no. Mejor, ¿sabe qué? Mayar, ma mandemos pedir una pizza... Y no es mejor hacerte la comida. Ve, tómate un vasito con agua para que te quites esa hambre tan horrible. Y no es mejor dejar de comprar comida y con esa plata de esa pizza te ahorras y te vas para Cartagena. Ay, Marimelda. Gratificación inmediata regulación voluntaria de la atención, me voy a ir a mercar, ahorita me voy a ir a mercar, textual, me voy a mercar ahorita, coma antes de ir a mercar, la mejor estrategia para tener disciplina, coma antes de ir a mercar, cuando llega al mercado, usted no tiene hambre, y no, no está mirando lo que no quiere, porque todo entra por los ojos. Como todo entra por los ojos y su estómago ya está lleno, entonces usted no va a comprar sino lo que usted necesita y lleva una lista de cosas de que es lo que usted necesita. No le dé espacio a la mente para que se ponga a pensar qué es lo que necesito. ¡Ay! Mírame esas, esos chocolates. ¡Uy! Yo los quiero... Mm. Mm. Ay no, con esta hambre que tengo, ay, no. ay yo me quiero comer un chocolate, y si no, me, me ha pasado, que se compra uno, ¿ustedes no les ha pasado? Que cuando uno va a mercar, bueno, yo lo hago, me, me da pena decirlo, eh, discúlpame, perdóname, pero discúlpame, pero yo... Eh abro las cosas en el supermercado, yo digo que las voy a pagar, y abro las cosas, y las tengo ahí, yo parezco como, ay, parece que tuviera un animal dentro de mí, y yo, ay, señor, ayúdame, entonces, ¿qué tengo que hacer?, fuera de la vista, fuera de la mente, si usted entra al supermercado, y ve una, unas cosas de galletas, que a mí me encantan las galletas, yo no compro galletas, Usted viene aquí a mi casa, aquí no hay galletas. ¿Por qué? Fuera de la vista, fuera de la mente. Si no hay galletas, con estas ganas de galletas que tengo y estas ganas de dulce que tengo. Ay, no, ¿qué hago? Pues tómese un poquito de café. Amargo. ¿Para qué lo toma amargo? Pues para no tomármelo todo, porque si yo le echo azúcar y le echo leche, me lo bogo, estrategia, eso está amargo, eso, eso no lo toma nadie, pues para eso lo tengo ahí, para no tomármelo para que me dure todo el día, el café, ay Maribel, sé todas las estrategias que me está diciendo, ya, ya sé, no, no, no he anotado ninguna, no, no importa, Ahorita, ahorita eh, no, no es importante que las anotes, porque el video lo puedes repetir y puedes cualquier cosa te queda. Lo más importante en este momento es fuera de mi vista, quítate, quítate delante de mí, Satanás, no te quiero. Porque no tienes la mira en las cosas de Dios, es que las cosas de Dios, mejor sabes pues, que vámonos a viajar, mi amor. Esas son las cosas de Dios. Un viaje en el futuro. Yo amo las cosas de Dios porque son invisibles, porque son del Espíritu. Permíteme respiro y este dinero lo usaré para otra cosa ahorita. Yo vuelvo y lo guardo. Y permíteme respiro. Que yo voy para el futuro, voy para la luna, ustedes saben que yo voy para la luna, ¿O voy para Marte, no sé, ahorita ya hay viajes para la luna, para el Marte, y quiero vivir para ir al mar, a Marte, <ríe> ¡Qué emoción, ay entonces, mira todo el dinero que me ahorré, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ah no, este es de dos dólares, oh my God, todo eso se ahorró, ¿Y usted cómo hace, Marimelda? ¿Y usted por qué viaja tanto? ¿Y usted cómo hizo para salir a vacaciones? ¡Ay, no! A mí no me queda un peso. ¿Y usted cómo hace para tener tiempo, para hacer todo lo que tiene que hacer? ¡Ay, pues yo no! A mí no me queda tiempo. ¡Ay, no! Pero entonces usted es que tiene mucha plata. No, yo no es que no tenga mucha plata. Lo que pasa es que yo prefiero unas vacaciones de cinco días que Haberme gastado este dinero en gratificaciones inmediatas. Es ahí la diferencia entre una mujer educada y otra no educada. La educada va a un sitio, llega a un buen hotel, eh, un VIP, viaja en un buen carro, tiene dinero y puede darse el gusto. Pero eso se llama, prefiero dos, ahorita, más tardecito que uno. Porque yo tengo, eres mi tropiezo porque no tienes la mirada, porque no tienes la mira en las cosas de Dios. Es que no tienes la mira en las cosas de Dios. Tienes la mira en la gratificación inmediata y eso no funciona, no aplica. Es una manera de entenderlo y el cerebro no puede operar o opera uno o opera el otro y con esto te dejo. Así que les digo, vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa vivan por el espíritu, el espíritu de viajar, el espíritu de progresar, el espíritu de ser exitosas, el espíritu de tener el dinero, de, de tener comodidad, de tener lujo, de tener el dinero, sí es muy rico, yo sí lo amo, a mí sí me gusta, yo no estoy diciendo que no, porque con el dinero nos vamos a pasear, con el dinero compramos cosas, con el dinero eh, le damos mejor bienestar a la familia. Con el dinero podemos hacer muchas cosas. Y yo prefiero ahorrarlo para hacer una, tener un viaje que gastármelo aquí. Entonces no quiero seguir ese deseo de la carne, de comer y que... No, no, no, no, no. Mejor quiero otras cosas que están en el futuro, y ahí inmediatamente activo la visualización cuántica, activo la otra parte de la mente, que es el neocortés, que es el cerebro racional, que es con el que piensas, con el que sueñas, con el que imaginas, con el que visualizas, con el que viajas al futuro, y por eso hay hombres que están textualmente creando cohetes para ir a, la, para ir a Marte, y para ir a la Luna, porque creen en el futuro y creen que en el futuro va a haber viajes interestelares. Un viaje para Marte. ¿Qué le parece, Ada, si nos vamos para Marte? Las escritoras en Marte. <risa> va, Ada, ¿cómo te parece? Las escritoras en Marte. La María Inelda Cardona fue una de las primeras escritoras que llegó a Marte. Uy, me encanta. Viviana, mexicana pisando tierra en Marte. <ríe> Qué bacano, no, a mí me gusta. Bueno, entonces, el neocortés es el cerebro racional y ese es con el que piensas. Está comprobado científicamente por todos estos neurocientíficos que han estudiado que opera uno, opera el otro. No operan los dos a la vez. Por eso es que si yo respiro, el, el reptiliano se queda quieto. Si yo pienso, el otro se queda quieto, porque el otro es instinto y el otro es piensa. Y opera o uno o el otro. Si yo escucho música, mi cerebro se activa y el otro se apaga. Siempre. O opera uno y opera el otro. Y miren la belleza que me encontré, muchachas. Esto es, esto es para mí. Es una revelación. Para mí esto es como... ¡oh! Así que les digo. Vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es decir, la gratificación inmediata. Porque está, desea, lo que es contrario al espíritu. civil. ¿Sí ¡ay! ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! Yo no entiendo cómo hay gente que dice que la Biblia la escribió un hombre cualquiera. Y que, y que eso no que ahí no hay nada para aprender, o sea, respeto, con todo el respeto que se merece, pero es que no lo entiendo, porque es que mira lo que se dice aquí, así les digo, vivan por el espíritu, y no, siga, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, o sea, sí, en términos neurocientíficos, no sigan la gratificación inmediata, porque esta desea lo que es contrario al espíritu, el espíritu desea el futuro, desea la evolución, desea lo que está más adelante, desea la evolución, desea, ay no sé, es como otra cosa, y el espíritu es el área, cuando yo respiro, Activo el área frontal, el neocortés, y deseo lo contrario. Los, los, es el espíritu y la carne se oponen entre sí. Eso lo dice, eso no lo digo yo. No, eso yo no lo dije, en un momentico que yo no lo estoy diciendo. le voy a decir porque yo sé que, eh, yo sé que Viviana quiere saber dónde dice eso. ¿Sí o no, Viviana? Viviana... Te voy a decir dónde dice y lo voy a escribir aquí. Gálatas 5, 16, 17. Ahí lo dice Viviana, porque yo sé que Viviana me pregunta. Marimelda, ¿y usted dónde lo lee? Marimelda, y está en la versión N, en la N, N, versión NBI, creo que es la versión, Viviana porque cada versión eh, dice eh, frases diferentes. Eh, deme un segundito, Vivi, que ya se la voy a poner acá. Porque yo te conozco, Vivi. Yo sé, Vivi, que me vas a preguntar, nueva versión internacional, aquí la tienes, te la pongo acá. Yo te conozco. Me, me vas a decir, a decir Marimelda ¿y usted dónde ha puesto? Ahí se los dejé, ahí se lo dejé. Así que les digo, vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vivan, respiren profundo, vivan por el espíritu y no seguirán la naturaleza pecaminosa, porque esta desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contraria a ella, el cerebro opera solamente en una, en una posición, o es reptiliano y opera el inconsciente, o es el consciente y la conciencia la que operan, no operan los dos, no pueden operar los dos, está comprobado científicamente por medio de escáneres, se... Apaga esta y se prende esta. No operan los dos. Y el espíritu desea lo que es contraria a ella. No operan los dos compartimentos del cerebro a la vez. Ay, Dios mío, ¿cómo te lo digo? Es que lo tengo que, me lo estoy diciendo a mí misma para que yo pueda entender que esto no es una marranada, que esto es muy interesante. Entonces, aprendo a tener discernimiento, desea lo contrario a ella, los dos se oponen entre sí, nuestro cerebro está opuesto entre sí, o es uno o es otro, ¿Cuál quiere usted quien manda, manda el espíritu o manda el de la carne, el instintivo lo necesitamos, Sí, para sobrevivir, lo necesitamos, sí, para sobrevivir, y por eso también estamos aquí. Pero realmente, cuando yo no estoy en estado de sobrevivencia, yo no necesito esa área, y ahí es donde viene la disciplina, y ahí es donde viene el autocontrol. Los dos se oponen en, entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran, qué pena, Aquí la que manda soy yo, excuse me, enseñarle al cerebro, quién manda, quién manda aquí, Viviana, o, o la niña pataletudita que tiene dentro de ella, no mi amor, aquí la que manda es Viviana. Bueno, mujer hermosa, la dejo, chao, que esté muy bien, chao, gracias, que este estés muy bien, qué gusto tenerte acá, chao. Tchau!